Vale, pues mi, bueno, el proyecto eh, trata sobre reconocer distintos tipos de dados dependiendo eh, de sus caras. Como, bueno, normalmente si piensan en dados van a pensar en el típico del parchis, de seis caras, no, seguramente con puntitos, pero en verdad no, en verdad hay muchos más tipos de dados. Y bueno, básicamente este proyecto eh, te explica para qué sirve un dado determinado. Eh, partimos eh, de un dataset eh, de, de Kaggle eh, este de aquí, eh, que te divide, bueno, tiene eh, no, 16.000 imágenes, aproximadamente más incluso, de distintos dados eh, divididos, eh, al principio ya viene dividido en, en subcarpetas de train y test. Y a su vez divididos en eh, subcarpetas eh, dependiendo de las caras, los tipos de dados que son, según sus caras, que se ven aquí. Eh, eso em, em, por una parte. Eh, y bueno, eh, mediante este, este, a partir de este dataset, pues se configuró eh, un, un modelo, un modelo eh, de red neuronal. Eh, que, que está en este archivo en un Jupyter Notebook en, en primer lugar eh, se hizo pues, una visualización aquí está una visualización de la muestra aleatoria del dataset con sus etiquetas los dados eso, que, que vienen en el, en el dataset que acabo de mostrar eh, se configura, se, se abre una instancia en, en Image Data Generator en, en Keras, eh, con, con su normalización, su amplificación, lo único que este dataset ya venía bastante en cuanto a ángulos, colores, eh, zoom y esas cosas ya venía bastante servido, la verdad. Eh, Aquí se ven pues cada, eh, la cantidad de imágenes que pertenecían tanto al, a la subcarpeta train como a la de test, que son bastantes. Luego se, se modeló un, una red neuronal convolucional eh, con sus diferentes eh, capas, se compiló y se entrenó en, en la carpeta de, de entrenamiento y las de eh, test. Aquí se ve como los resultados de este entrenamiento, pues al principio normal, pero luego al final se ve que tiene como bastante éxito en comparación el el train, el te, el train sí, eh, evaluándose con el, con el de validación. Este modelo se guardó en, eh, en este archivo aquí, modelo .h5, que coge este otro eh, Jupyter Notebook, para predecir eh, lo que vamos a ver a continuación, que van a ser las imágenes que les tenemos que dar nosotros al, al, pues, a la máquina. Esto se hizo eh, bueno, mediante Streamlit. Aquí tenemos eh, un archivo Python con toda esta arquitectura de, de Streamlit que se ejecuta en, en la terminal con este comando Streamlit Run eh, y luego el nombre del archivo. Y resulta en esta página de clasificación de dados. Aquí eh, bueno hay una pequeña introducción de, de básicamente lo que dije antes, que había mucha variedad de dados y un poco las instrucciones para, para lo que, bueno, las instrucciones para hacer funcionar esta, esta página correctamente. Eh, primero, esta eh, Podemos subir una imagen, por ejemplo, eh, con un dado. A ver, las tengo aquí. vale Podemos subir una imagen arrastrando simplemente un, una imagen de, de, de un dado normal y corriente. Le damos al botón predecir y, de, y predice el tipo de clase eh, que pertenece a este dado. En este caso es un dado de 10 porque tiene 10 caras y bueno una súper pequeña descripción de para qué sirve. Por si acaso estás perdido y no sabes para qué sirve, y dices, oye, quiero saber para qué es esto. Eh, que bueno, en este caso es para determinar pues, el año infringido por un arma en un juego de rol. Esto se hace bastante bien con, bueno, con las diversas eh, imágenes de, de dados. Igual, esta imagen a una de 8 y si sirve para, para ver el daño infligido por un arma mediana, o también se puede usar mediante una URL de una imagen. Por ejemplo, tenemos esta de aquí. Copiamos la dirección de la imagen, la pegamos, igual le damos a predecir, y nos, nos da la predicción de que bueno, la imagen pertenece a, a un dado de clase de 20, y sirve pues para eh, tener el éxito o el fallo en una tarea determinada, también dependiendo de las habilidades que tiene el personaje de cada uno. Y bueno, eso está de todas formas todo en, en el ritmo del repositorio, así como eh, un documento con los requerimientos de cada para, bueno para, para hacer cada uno este proyecto, las, las librerías y los paquetes que, que hacen falta.